Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy quiero mostraros cómo vamos a hacer una campaña para una oferta de Sweet Days con tráfico de pago. Una de las maneras más rápidas de tener conversiones es el tráfico de pago. El tráfico orgánico sí que es bastante bueno, pero necesita más tiempo. Si tú tienes un pequeño presupuesto, yo te invito a que pruebes el tráfico de pago que te va a dar resultados más rápido. Eso sí, tienes que tener un presupuesto para hacer test con este tipo de ofertas. Hoy vamos a ver es específicamente cómo podemos correr una campaña para ofertas con tráfico de pago. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal,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 Para esto, tú puedes utilizar la red de CPA que más te guste. Atentos que esto no es privativo de CPA. Puedes usarlo para cualquier campaña de afiliados o de un programa que no esté dentro de ninguna red, que sea un programa particular. En este caso, para el ejemplo, para el ejemplo yo voy a usar la red de tráfico CPA GRIP. Vamos a ir a CPA GRIP. Estas son las ofertas para España. Si no estás en CPA GRIP, darte de alta es muy sencillo. Aquí abajo te voy a dejar el enlace para que te puedas suscribir a CPA GRIP. No te van a pedir entrevista, no te van a pedir pruebas de pago, no te van a pedir apenas nada, tu correo electrónico, lo validas y con eso es suficiente para que entres a CPA GRIP. Puedes usar Cualquier red de CPA, la que tú quieras. Yo pongo los ejemplos con CPA Grip porque es la más fácil de entrar. No quiere decir que sea la mejor, ni que me den comisión, ni que nada. Yo la uso porque es fácil de entrar. De hecho, ves si esta cuenta está en ceros, porque la utilizo solamente para hacer tutoriales. Bueno, ya tengo ahí. Ya estoy en CPA Grip. En este caso, voy a correr ofertas para España, para el país donde yo vivo. Tú puedes elegir cualquier país, ya sea que vivas en él o no. Mayormente corro ofertas para Estados Unidos. Hoy voy a hacer una excepción y voy a correr para España. He elegido la categoría Email Submit y he elegido solamente para tráfico de móvil, para dispositivos móviles. Me aparecen muchas ofertas. Veis, aquí está accede a cupones de Ryanair. Ryanair es una aerolínea. El paquete de Manem. Agarra tu kit de barba, toma el Apple Watch, recompensas para encuestas financiero, PS5, el paquete de M&M, dulces de Halloween, productos y bocadillos, PS5, en fin, una serie de ofertas que están aquí para España, email submit y son tipo sorteos, todos estos son tipo sweep takes o sorteos. Yo he elegido varias, te voy a mostrar aquí cuáles son, he elegido la Playstation 5 una oferta de gasolina gratis que está por aquí el iphone 14 y el apple watch ya tengo mis ofertas y ya tengo los enlaces como se habrá visto aquí puedo o no acortarlos en este caso yo no los he acortado a continuación para estas ofertas que ya tengo preparadas voy a hacer una landing page landing page la landing page la voy a hacer con system Mayor o Sistemio, como le queráis llamar ¿Por qué system? Porque es fácil, para mí es muy sencillo desde 27 dólares al mes y si la compras anual te sale a 19 dólares al mes está muy muy asequible y tienen una versión gratuita que también funciona maravillosamente bien, bueno hice mi landing, la landing la hice estilo BioLink, te la voy a mostrar ahora mismo es esta, mira qué bonita es es preciosa, es una landing súper bonita como este ejemplo de landing la hice con una cuenta gratuita mira le puse unos movimientos al botón bla bla bla me aparece lo de system porque es una cuenta gratuita quitar esto únicamente es en las versiones de pago si es gratuita te va a aparecer sí o sí ¿Cómo la hice facilísimo me fui aquí ves aquí en los túneles hice uno nuevo ya tenía una de mi violín, hice otra que se llama sorteos, le puse sorteos, sorteos, te la voy a mostrar por dentro para que veas qué sencilla es. Es súper sencillita, una imagen de fondo, cuatro botones sin más, aquí le he puesto un, un fondo más oscuro, ves este color de fondo, puse este elemento HTML para animar los botoncitos, si no, no, no están animados, estarían ahí planos, si no quiero que estén planos, quiero que sean más amigables. Y eso es todo, le puse un falso perfil que se llama regalos y sorteos Y estas imágenes, las imágenes son súper, súper importantes Súper importantes porque nosotros vamos a trabajar con tráfico pops Y al trabajar tráfico de POP, lo más importante es tener una imagen súper bonita Y aquí ves tú que son súper bonitas, mira qué bonito es Súper bonito, muy muy sencillito cada botoncito, ves, gánate un playstation 5, aquí está y la url es la de el botoncito este ahí está, ahí está, ahí está, además le puse que abra en una ventana nueva, así si quieren volver y ver otro tipo de ofertas, bueno pues, esta ventana no se va a cerrar, tienen que cerrarla si no va a permanecer abierta, ahí la tenemos me tomó construir la landing como 5 minutos muy, muy poquitito tiempo. Así que ya la tengo lista. Me salgo y voy a coger la URL, que es esta. Le doy clic aquí y ya tengo la URL. La URL la voy a poner aquí en mi blog de notas. Esa es la landing. landing page. Puedo o no acortarla. En este momento la voy a dejar así. Listo. Y ahora me voy a ir a la fuente de tráfico. ¿Cuál va a ser la fuente de tráfico? Dao. Ad, dao.ad no te preocupes aquí abajo te voy a dejar los enlaces a todo para que no tengas ningún tipo de problema en dao ad puedes ponerla en inglés o en ruso no tienes más opciones es una red de tráfico pops mira las plataformas vamos a verla muy muy rápido push notifications native también tienen tráfico nativo pop y video ads en mi caso voy a usar el pop under qué el popunder? porque la landing es bonita y no voy a hacer más creatividades que la landing, estrictamente la landing page. Registrarse es muy sencillito, le vas a dar clic en registrarse. Como advertiser, no eres webmaster, que también puede serlo, pero en este caso eres advertiser. Es decir, quiero comprar tráfico. Le pones tu email, un password, confirmas el password, le pones o Telegram o Skype o los dos. Y eso es todo, le dices que no es un robot y te registras. Ya que estés, te van a pedir que confirmes tu correo electrónico. Lo confirmas, te dan un código y eso es todo. No tienes nada más que hacer. Yo ya estoy dentro, así que voy a dar login. Esta es la interfaz de DAOAD, ¿ves? Ahí está. Tengo mi personal manager, mi número de anunciante, el balance que tengo ahora, bla, bla, bla. Aquí vienen los tipos de campañas que puedes hacer. ves Popander, Push, Push in Page, que esa es muy, muy buena. Video Ads y Native Ads. Construir una campaña es muy, muy sencillo. Y entrar en esta red es tan barato como, 25, como 20 dólares. Con 20 dólares ya puedes entrar. Yo te sugiero 25, pero te cobran un fee. Un, una tasa de, de entrada, es muy muy baratita creo que a mí me cobraron un dólar, o un dólar y medio, sí, porque recargué con 25 y me cobraron 26 y algo, o sea, tienen ese pequeño fee, con tarjeta de crédito normal, tú puedes pagar sin ningún problema, y hacer las campañas es muy sencillito, ves, vamos a ir a campañas, hay un montón de campañas, en mi caso, vamos a hacer la de pop-under. Ya la tengo aquí, esta es la que hice de prueba. Ves es la misma landing, mainstream, pero te la voy a enseñar por dentro. Vamos a darle clic aquí, a editar. Mira, ahora mismo tengo 18.96 en el balance porque ya he gastado. Fíjate que aquí donde dice Work Status, puedes poner pausado, activo o archivado. Cuando construyas la campaña ponle pausado, ponle en pausa. Por si tienes que revisar, por si algo ha fallado, lo que sea, pausala. Y cuando ya esté seguro, entonces sí si ya le das al activo. Tienes estos tokens que puedes poner, ¿ves? El SUSID, id sub-ID, campaign-ID, country OS, browser, bla, bla, bla. Eso lo puedes poner. El click-id que se requiere cuando usas postback. Aquí viene cómo puedes construir tu postback. Lo tienes aquí todo. Si, si usas eh, BMO en volume lo que sea tú aquí puedes construir el, el postback viene el targeting en este en este caso yo para españa porque es el país que estoy corriendo pero tú aquí puedes elegir todos los países los clics el límite por día yo no le puse límite de clics por día pueden enviarme todos los clics que quieran hasta un máximo de 5 dólares diarios ese es mi gasto 5 dólares diarios y lo que yo pago por mil clics son visitas, no son clics. Por mil clics son tres. Coste, CPM, coste por mil, son tres dólares. Entonces aquí me dice que el, el recomendado es de 3.84 para recibir todo este tráfico. Y el precio normal promedio es 2.96. Yo estoy muy poquito por arriba del normal para que tenga bastante tráfico. Y aquí puedo poner un country set que es si quiero alguna zona específica de este país como las regiones o las ciudades. Luego puedo elegir un proveedor de móvil, en este caso no lo he elegido, para que me ponga todos los proveedores. También el sistema operativo yo puse todos, el browser todos y la vertical. Aquí sí que he elegido Zip Takes porque es lo que yo quiero. Puedes elegir la vertical que tú quieras, e-commerce, brand promotion, news, YouTube, website, webpick, push, pero con suscripciones, webcam. Adultos o no seleccionar nada u otras cosas. Gambling, betting, finance, dating, cripto o un mix de todo. Luego la categoría adulto o mainstream. En mi caso, mainstream no es adulto, es público en general. Por último, la calidad de tráfico. ¿Qué calidad quiero? Baja, regular, alta o premium. En mi caso yo he elegido estas tres. Y el low lo dejé fuera porque esa calidad de tráfico no me interesa. Son muchos clics y pocas conversiones. Puedo elegir la hora a la que van a enviar el tráfico o no. Yo le he dejado sin nada para que luego la optimización ya pueda manejar yo muchísimas cosas. Luego vienen las reglas automáticas para el blacklist. Para cuando sea momento yo pueda tener una lista de blacklist. Ahora mismo no. Dice aquí que para las reglas automáticas solo se pueden hacer con las nuevas campañas o copiando campañas que estén correctamente puestas con el postback. Yo todavía no lo tengo, esta vez puedo adicionar una regla, si le doy add rule me voy a poner si el clic es más caro que, y pongo la cantidad de precio, o si el número de links es superior a la cantidad de leads también la puedo parar. En este caso todavía no porque no voy a nada de optimización Aquí viene las, la lista del blacklist Whitelist, que está, es así Estas son las que tienes que quitar, las blacklist, las que no quieres tráfico Y este es el whitelist donde sí quieres tráfico Luego viene otro, otra lista de whitelist por networks Y otro blacklist por networks Después vienen los límites Aquí, ojo que aquí está el presupuesto Aquí está el dinero ¿Qué frecuencia quieres para mostrar los pop-ups en mi caso yo quiero que los muestren dos veces por usuario cada 24 horas tampoco quiero marear al usuario dos veces cada 24 horas puedes ponerle 3, 4 horas que tú quieras si hay un límite por hora ¿cuál? en mi caso lo he dejado vacío si hay límites o no en clics y en presupuesto, en este caso he puesto nada y aquí me que el total de número de clics por campaña y no por un usuario por campaña, no por usuario y el límite de gasto Diario, yo le he puesto que me gaste 5 dólares diarios sin importar los clics que me dé por 5 diarios. Y aquí ya me dice que ya me he gastado hoy 120% del presupuesto, ya me he gastado mucho y ya no va a gastar más. Hasta ahí lo he parado porque yo le he puesto un límite de 5. Y aquí me pone el tráfico que estoy recibiendo por ese dinero que he destinado. Pongo la fecha y ya está. Le damos a guardar. Y una vez que esté guardado, si yo he puesto aquí arriba Started, arrancará no te sugiero poner Start, te sugiero que pongas Pausado, pausalo para que tú te dé tiempo a revisar todos los parámetros que estás poniendo y empezar a recibir el tráfico ya está ahí todo listo ya está guardado, en este caso lo voy a cancelar porque no voy a hacer ningún cambio en la campaña que está corriendo ahora mismo, ahí la tenemos y me voy a ir a CPA Grip, me voy a ir a las estadísticas aunque esta este es simplemente de ejemplo la voy a parar ahora mismo y me dice que hay una visita 77 clics no hay ni todavía ni hay revenue ves ahí están los 76 clics que he recibido de las mil visitas mil visitas 76 clics ya habrá conversiones más adelante, ahora es muy poquitito 76 clics no es nada necesito muchísimos más clics para tener algunas conversiones bueno, has visto ya la campaña, acaba de arrancar, no obstante en esta cuenta no verás nada porque la voy a parar en cuanto, que, en cuanto acabe de hacer el vídeo. porque no es mi cuenta real y no voy a gastar más presupuesto. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces a todo lo que hemos usado, tanto a System como a DAOAD y a CPAGrip desde luego. Y lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo de cómo crear una campaña para ofertas de sweepstakes con tráfico pago con la empresa DAOAD. Mínimo de entrada, 20 dólares. Mira, estas son las opciones. WebMoney, esto es Stripe, o sea, las tarjetas de crédito, Paxum, Capitalist, Pioneer, White Transfer, eh, Bitcoin, Tether y Ash Payments. El mínimo, 20 dólares. Con 20 dólares ya puedes arrancar a trabajar. Marketer, lo dejo hasta aquí. Te envío un abrazo muy, muy fuerte